Señor. Gracias, amado. Gracias yo dije, le, le creció el pelo a Yerjan. A, a Yerjan, Yer yo sé como que tú hablas de un tema muy serio, pero te vi ahí dándote unos peinados y unos Ah, sí, sí, estaba en el ¿Qué salón qué seca, secándome el pelo. Mira, déjame hay, déjame... hay tiempo para todo, hay tiempo hasta para bromear, yo ¿verdad? Déjame, déjame antes que de que creer. tú comiences a hablar, déjame interrumpirte eh, para felicitarte porque el hecho de tú sacar un, un, digamos, un pequeño reportaje sobre Hilario eh, me, me llama la atención porque es una manera de rescatar raíces franco-macorizanas que la gente ha olvidado. Y ese muchacho es parte de, de, de una historia en la cultura de San Francisco de Macorís. Te felicito por eso. Gracias. Miren. Ahora sí puede hablar. Tiene licencia para decir lo que quiere. En el libro El Quijote de la Mancha, el ingenioso Hidalgo del Quijote de la Mancha, hay una frase que la tengo subrayada, pero no traje el libro hoy para mostrarla, me gusta eso. Dice, hay que vivir mucho para saber mucho. Eso es cierto, pero ya con la tecnología, el avance verdad, de la tecnología ya no necesariamente vivir mucho. Hay que, ¿verdad?, investigar mucho. ¿Para, ¿para qué lado? Ahí, ahí. Eh. Eh, hay que investigar mucho para entonces saber, ya con, con, con, con el acceso a la información. He escuchado detenidamente ah, no. los comentarios de los compañeros de una cosa y de la otra, tanto de Carolina como de Francis, como del compañero Amado. Sin embargo, cuando usted se va, eh, por ejemplo, y lee una recomendación que le voy a dar a la persona que quizá no han leído esta obra, que es bien pequeñita, pero muy interesante. El origen de las desigualdades entre los hombres de Jean Jacques Rousseau o Juan Jacobo Rousseau como usted quiera se llama así el origen de las desigualdades origen y fundamento de las desigualdades entre los hombres y ahí Jean Jacques Rousseau explica de manera detallada dónde está el origen de las desigualdades de los hombres y cuando usted lo trae ese, esa obra se publicó en los años 1755, hace más de 200 años, y cuando él publica esa obra, y usted la compara con la realidad, se va a encontrar que es lo mismo que hoy sucede, es lo mismo que él planteó hace, hace más de 200 años, una obra maravillosa, pero también lo planteó Platón allá atrás, lo planteaba Aristóteles, lo han planteado todos, porque ellos han estudiado la sociedad, o estudiaron la sociedad y comprendieron el comportamiento humano. Esto que usted está viendo hoy del caso Falcón, del caso Corrupción, del caso Pulpo, caso Medusa, no es más que estamos en, una, en esa parte del círculo vicioso que está dando vueltas, que ya mañana no estaremos ahí, pero que en dos o tres años volveremos a estar ahí. Anote la fecha, por favor, busque su agenda, siempre agenda para que pueda revisar y, y, y, y comparar los tiempos. Esto que estamos viendo ya lo hemos visto en diferentes etapas de, de, del desarrollo de, de la vida republicana. Lo decía, hemos visto ya a Florian Félix, el dueño del país, que, que incluso hacía orgías dentro de la cárcel, dirigía generales, incluso asesinaban gente dentro de la cárcel, nadie sabía nada. ¿Mm? Pero luego lo vimos con Quirino, luego lo vimos con Figueroa Agosto, luego lo vimos con César el Abusador, ahora lo estamos viendo con el caso Falcón, mañana lo veremos con otro caso, y así sucesivamente porque es un círculo vicioso que se ha repetido en toda la historia republicana. ¿Por qué? Dice Jean-Jacques Rousseau en esa pequeña obra que el origen de las desigualdades entre los hombres está en el derecho de propiedad. Cuando el hombre no tenía propiedad, no aspiraba a tener propiedades, no había eso el hombre vivía el día a día. ¿Y sabe cuál era el peligro que enfrentaba la sociedad en ese momento? Los animales. Porque vivían, ¿verdad? Eh, eh, básicamente no eran, no eran sociedades, sino eran familias, si se quiere, podríamos decir, de manera individual vivían. Y entonces, ¿cuál era el peligro que ellos enfrentaban? Era el de los animales. Por eso vivían protegiéndose de los animales, para no ser devorados por los animales. ¿Mm? Pero inmediatamente el hombre comienza a apropiarse, Viene justo con la sociedad y el hombre comienza a tener propiedad y derecho de propiedad, entonces comienza a darse esa desigualdad social. Yo cojo esto y te quito aquello para quedarme con esto. Y ahí inicia todo. Léanse a Jean Jacques Rousseau, que es una obra maravillosa, el origen y fundamento de las desigualdades de los hombres. Ahí está el problema. Hablar del caso Falcón hoy no tiene sentido, porque vamos a hablar de otro caso mañana. Y hasta que yo no vea que el, por ejemplo, que desde el Estado se diga, vamos a ir a estudiar a Islandia. Entonces, ir a por Islandia es otro, es, es, está en otro continente. De hecho, está en un continente frío, en un, en un clima frío que de acuerdo a los criminólogos influye en, en, en la conducta del ser humano y lo hace menos delincuente, menos criminal, dicen los criminólogos. Pero tenemos que estudiar a Islandia. ¿Qué hacen la gente de Islandia? ¿Qué hizo ese Estado para que tener menos criminalidad? Pero vámonos a Dinamarca. Están ahí mismo todos esos países. Están en el norte de Europa. Países fríos. ¿Qué hicieron ellos, verdad? ¿Qué, ¿O qué han hecho para que sus niveles de criminalidad y de corrupción sean los mínimos? Por ejemplo... Yo le voy a citar a ustedes, los cinco países con menos niveles de criminalidad, entre a Google, ahora mismo y búsquelo, no me crea a mí, búsquelo, y entra a diferentes fuentes para que ustedes vean que se van a encontrar con los mismos países. El, el, el país con menos niveles de criminalidad en el mundo es Islandia, Dinamarca, Suecia, Suiza, ¿m? Nueva Zelanda, Nueva, en el caso de Nueva Zelanda está abajo. Bueno, no está arriba, sino que está abajo. Pero, ¿qué tienen esos países que su nivel de criminalidad es mínimo? Singapur, Finlandia. ¿Qué tienen? No lo hemos estudiado. Como sociedad tenemos que ir allá, a estudiarlo y ver qué fue lo que hicieron. Luego yo se lo voy a explicar. Pero, eso es en criminalidad. Vámonos a los países que están en, en, en menor el nivel de corrupción. El primero que aparece es Dinamarca, como uno de los países menos corruptos del mundo. Dinamarca, por debería ser Estados Unidos, pero no lo es. Debería ser China, pero no lo es. Dinamarca, señores, es de los países menos corruptos del mundo. Y le sigue Nueva Zelanda, Suecia, Suiza, los mismos países. ¿Cuál es el ejemplo a seguir? ¿Es Estados Unidos? No, Estados Unidos mata a muchísima gente y como quiera sigue igual de corrupción. Uno de los países más corruptos es Estados Unidos. Claro, tiene una democracia fortísima, fuert, ¿verdad? Muy fuerte. Pero es un país, un país corrupto. China mata a muchísima gente a cada rato con la pena de muerte. Y no está en los primeros, eh, en los primeros países de criminalidad, no está. Ni está en, lo, en, lo, en los países de, con, con, con menores niveles de, de corrupción. ¿Por qué? Entonces, cuando ustedes vean que en vez de estar haciendo bulla, persiguiendo gente y quitándole supuestamente lo que tienen, ¿hmm? se vayan a esos países, por ejemplo, le digan a Amado, que es experto en criminología, Amado, ven y junten un grupo de especialistas de la República Dominicana, váyanseme dos años a Finlandia, Váyan, váyanseme dos años a Islandia, vayan, vayan a estudiarme esa sociedad y de allá para acá tráiganme una propuesta de qué podemos hacer parecido a lo que ellos han hecho. Me decía uno de los principales criminalistas de la República Dominicana, con quien he tenido el, el, el contacto personal en estos cielos. vamos a traer para acá, el general Bernardo Santana Páez, que es uno de los primeros criminalistas, que cuando él inició con estos procesos de la criminalística en la República Dominicana, le decían que estaba loco, pero el tipo se formó en el FBI, se formó en Estados Unidos y en Puerto Rico, un genio de la criminalística, pero le decían que estaba loco cuando, cuando vino aquí con, esa, con ese proyecto. ¿Qué dice él? Lo que pasa es que en Singapur, si usted cuenta la cantidad de doctorado y de PHD que hay, eso es inmenso. Tú compara la cantidad de doctorado y de PHD que tienen esos países, Dinamarca, Finlandia, y lo compara con la República Dominicana. Óigame, ni por lo tobillo, Ahí está el problema. ¿Y qué pasa? Cuando usted va a Dinamarca, y yo estoy hablando de lo que yo he podido investigar aquí, yo no he ido a esas latitudes, que por eso digo el Estado tiene que tomar un grupo de especialistas que sepan de criminología ¿m? y se vayan allá, váyanseme dos años a estudiarme esa, esa cultura, vayan a estudiarme cada una de las, de las medidas que ellos tomaron y vamos a ver qué de eso podemos aplicar en nuestra cultura, porque tenemos que decir que no podemos traer el clima, no podemos traer el clima, pero vamos a adecuar parte de esa política a la de nosotros. Y entonces ustedes pueden encontrar ahí solución. Por ejemplo, la desigualdad social. Conversaba yo con compañeros militares Que me dicen Lo que pasa es que yo salí de la academia Hace siete años A mí me tocaba un ascenso De, de, de segundo teniente a primer teniente El año pasado No me ascienden Y yo lo que estoy ganando son 16 mil pesos Entonces viene el narcotráfico Y sí me asciende Y me dice mira Hay 70 aquí por esto Pero hay 100 cada vez que hacemos esto ¿Qué va a pasar con ese, con ese policía que lamentablemente tiene una gente enferma? Me, cu me cuenta uno de ellos, en un momento, que un amigo militar va donde un, de un, donde un jefe y le dice, jefe, tengo a la mujer enferma. Y oiga la respuesta que le da ese tolete de militar, ese tanque de militar, yo soy médico, yo soy médico. O sea, ¿están entendiendo? Es la cuestión esta de educación. O sea, ¿cómo tú le respondes a una gente que viene donde tía a pedirte ayuda porque tiene una, su esposa enferma y no tiene un peso y tú le saltas con que tú no eres médico? O sea, esa es la respuesta. ¿Qué pasa? Ese militar va con la moral baja y se encuentra dos esquinas más para adelante a un señor que sí le atiende, que dice, mi hijo, dime, ¿qué es lo que te pasa? No, tengo la esposa enferma. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo lo resolvemos? No, necesito 50 mil. Tenga, mi hermano, resuelva eso. ¿A quién le va a responder? ¿Le va a responder al jefe militar? ¿Le va a responder a ese porque le resolvió un problema del momento? ¿Entendieron? Entonces, ¿qué resulta? La desigualdad social, y vuelvo a Dinamarca. En Dinamarca, los hijos de los ricos estudian junta, conjuntamente con los hijos de los pobres. No hay educación privada y pública. Eso es lo primero. Es lo mismo, la igualdad social es lo primero que hay que lograr. ¿Cómo se logra eso? Con educación. Con educación es lo mismo que pasa en Cuba. En Cuba podrá haber gente que quizá con un poquito más de dinero que otros, pero con educación está todo el mundo igual. En Cuba. Por eso hay menos niveles de delincuencia por el nivel del intelecto de la gente. Entonces, si nosotros seguimos aplaudiendo esta bulla, anote la fecha, 14 de septiembre del año 2021 en dos o tres años vamos a tener otro caso escandaloso de lavado de activo y de droga, porque lamentablemente no es ahí donde está el problema, es antes, es antes. Entonces lo que tenemos que abocarnos es a un cambio del, en la estructura del pensamiento del dominicano, pero desde este, de este su formación, no, a, no después de E, porque el que es delincuente ya y, y juega con la sociedad, ¿qué es lo que hace? Que le da circo a la sociedad, pero sigue trabajando por otro lado. Es, es ahí. ¿Cuánto Ph.D. hay en la República Dominicana? ¿Quién me puede decir eso? Nadie aquí nos investiga nada. ¿Cuánto invierte el Estado Dominicano en investigación? En investigación, no en investigación judicial, sino en investigación como tal para ver cómo anda nuestro país. No, no invierte nada, señora, aquí no se investiga nada. Entonces, hasta que nosotros como sociedad no veamos como ejemplo... A esos países, el caso de Islandia, es el, es el país con menos criminalidad del mundo, Islandia. Eh, Dinamarca, Suecia, Suiza, Singapur, eh, Nueva Zelanda, abajo. O sea, todos esos países que están en los primeros lugares hay que estudiarlo de manera individual, que fue lo que esta gente hicieron. Si ustedes buscan a Singapur, que dice una amiga, no, eh, trancaron a todos los corruptos, no ha, no ha leído nada de Singapur. Lo primero que se hizo en Singapur fue una reforma social en la educación Para provocar que su gente Para provocar que su gente creciera a nivel educativo Eso fue lo primero que se hizo Y a partir de ahí Eso impacta en el pensamiento de la gente Pero así no O sea, eso no va a resolver nada Porque mañana Claro, yo estoy hablando No estoy hablando para el populacho No estoy hablando para la valla que aplaude cuando Cuando cuando mencionan un nombre, yo no estoy hablando para esos desaforrados que están allá afuera Porque yo soy un profesional que no puedo actuar como actuaría la mayoría Que quizá no tiene conocimiento Estamos hablando para crear la conciencia en una sociedad diferente No es así como se resuelve el problema A ustedes le están dando pan y circo El problema no está ahí porque eso se va a pagar En seis meses se apaga, ¿qué es seis meses? En dos semanas se apagó el tema Falcón y en dos o tres años vamos a tener otro escándalo así Y así sucesivamente, eso es un juego Un círculo vicioso Donde tenemos que comenzar a trabajar es en la igualdad social Donde yo pueda llevar a mi hijo a una escuela Donde, donde van los, los, los, los, los vicini Donde van los vicini Y donde van los, los hijos de los, de los multimillonarios de este país Desde ahí parte todo Igualdad social Porque de acuerdo a lo que planteó Jim jacques Rousseau. El origen de la desigualdad social está ahí, en esa base, en el derecho de propiedad, ¿verdad? Los que tienen más eh, eh, avasallan a los que tienen menos. Y entonces esa desigualdad social es lo que provoca todo eso, todo eso. Si todos viviéramos iguales, en igual condición de educación, de acceso a la vivienda, de acceso a la alimentación, de acceso a la salud, no fuera necesario, no fuera necesario entrar en eso, de vender droga para hacerte multimillonario. Porque nada de eso. Eh, tú va, no te va a faltar la salud. No te va a faltar la alimentación. No te va a faltar nada. Ah, pero la desigualdad social empuja a un sector a provocar todo eso. Entonces, con esto concluyo. Todo esto es mucha espuma y poco chocolate. Porque en par de años estaremos viendo esto mismo que estamos viendo hoy con otros nombres. Y con otros involucrados Bien, gracias a Yerliana